¿Eh? No <risa> La retro like. so un qué? So la puta otra vez no hey, quit, Ah <risa> Iba a ser rápido Oh <risa> I <risa> <risa> <risa> ¿Mm? Oh, todo. No. <ríe> uh, <ríe> uh. well, we'll Correcto, después. Mijo después. Mijo todo... Mico Toga Mijo todo... Mijo Ok. Hey, está lindo. <risa> ah, ok.